Ahora que hemos aprendido a seleccionar archivos y a crear nuestras propias carpetas, podemos organizarlos moviéndolos a la ubicación que nos interese y crear copias de los mismos. También podemos crear directamente archivos en las carpetas, previamente a trabajar en ellos. Comencemos la práctica. En Documentos, en el menú contextual del archivo carta, elegimos Cortar. Veremos que su icono se difumina. Ahora, en una zona libre del escritorio, clicamos con el botón derecho y elegimos Pegar. Así hemos conseguido mover un archivo al escritorio, pero podría ser cualquier otra ubicación. Repitamos la operación con Paisaje. Si queremos moverlos de nuevo a donde estaban, los seleccionamos con control clic y con el menú contextual los cortamos en el escritorio y los pegamos en documentos. Existe otro procedimiento para mover archivos que es simplemente arrastrarlos tal como hicimos con la papelera de reciclaje para eliminarlos. Sin embargo, la opción de cortar y pegar es un sistema más fiable, ya que tenemos mayor control. Aparte, no es necesario tener a la vista la carpeta de destino. Podemos cortar, voy a cortar paisaje, buscar tranquilamente el sitio donde queremos mover los archivos a imágenes de muestra, por ejemplo, y pegarlos aquí. Revertimos la acción anterior. Lo mismo se aplica a la hora de copiar archivos. Si necesitamos duplicar uno o varios archivos por seguridad, para hacer cambios sin tocar el original o para entregarlos a alguien, usaremos un procedimiento similar, copiar y pegar. Probemos de nuevo con carta y paisaje. Los copiamos ahora con el menú contextual y en el escritorio los pegamos. Ahora los tenemos duplicados. Si las copias ya no nos interesan, las eliminamos. Para borrarlas del todo, las eliminamos de la papelera. Vamos a organizar nuestros archivos de documentos. Moveremos los textos a la carpeta Archivos de texto. Los selecciono. clic con el botón derecho, cortar y hacemos clic con el botón derecho encima de archivos de texto o bien la abrimos. Es lo que voy a hacer. Aquí en esta carpeta ya los pegamos. Si volvemos a documentos Vemos que han desaparecido porque están dentro de la carpeta archivos de texto. Hagamos lo mismo con los archivos gráficos y la carpeta del mismo nombre. Los cortamos y los pegamos. Todas estas acciones las hemos llevado a cabo entre carpetas del disco fijo del ordenador. Pero, ¿y si le sucede algún desastre al disco o al ordenador y perdemos nuestros trabajos? Necesitamos tener una copia de los archivos en algún tipo de almacenamiento externo, disco duro, llave USB o tarjeta de memoria. Si necesitáis información sobre estos u otros elementos del hardware os recomiendo que consultéis el tutorial Introducción a la informática en rafarroca.net. En este ejemplo usaremos una llave USB OpenDrive. Al insertarla en el ordenador, si este dispositivo ya contiene información, el sistema nos propondrá varias acciones. En mi llave tengo carpetas con vídeos e imágenes, así que me propone visualizar estos archivos. En nuestro caso vamos a elegir Abrir carpeta para ver los archivos para que nos muestre todo el contenido del pendrive. En el panel de navegación de la ventana veremos el icono del dispositivo que cuelga de equipo. Tened en cuenta este detalle ya que si al insertar el dispositivo no aparece la ventana de opciones o la hemos cerrado, siempre podemos acceder a la memoria USB desde el panel de navegación de cualquier carpeta. Su nombre dependerá de la marca y modelo de nuestra llave USB, pero se puede cambiar como lo hacemos con cualquier archivo. El sistema le habrá asignado una letra seguida de dos puntos, como a todas las unidades de almacenamiento. Vamos a realizar aquí una copia de seguridad de nuestros trabajos. Abrimos Documentos desde el panel de navegación. Seleccionamos las carpetas Archivos de texto y Archivos gráficos. Un control clic y ahora las copiamos. A continuación abrimos nuestra llave de memoria y aquí las pegamos. Volvamos a Documentos. Veremos ahora cómo crear archivos directamente en las carpetas. En la carpeta Archivos de texto, mediante el menú contextual, elegiremos Nuevo. Documento de texto y aparecerá el archivo. En la etiqueta del icono escribimos trabalenguas para darle el nombre. Abrimos el documento con doble clic o el menú contextual y escribimos en trabalenguas un texto. Guardamos los cambios y vemos que no aparece el cuadro de diálogo guardar como, porque el archivo ya existe en una carpeta y tiene un nombre. Esta forma de crear archivos es una alternativa al sistema clásico, el que hemos estado utilizando, los tipos de archivo que podremos crear directamente en las carpetas irán en función de los programas que tengamos instalados. Cerremos el documento porque vamos a hacer una copia a la carpeta Archivos de texto de la llave USB. Copiamos, buscamos la carpeta de destino en el panel de navegación, archivos de texto, de la llave USB. No es necesario abrirla, podemos simplemente hacer clic con el derecho sobre su icono y elegir pegar. Ahora bien, ¿qué ocurrirá cuando actualicemos el contenido del archivo y lo volvamos a copiar? Vamos a hacerlo. Lo guardamos y lo cerramos. Repetimos el proceso, copiamos el archivo que está en la carpeta Archivos de texto en Documentos y lo pegamos en la llave USB. Como tiene el mismo nombre y es del mismo tipo, el explorador de Windows nos propone reemplazar el archivo existente por el nuevo, cancelar la copia o conservar los dos renombrando el nuevo. Normalmente elegiremos la primera opción, para tener una copia actualizada. Una advertencia sobre los dispositivos de almacenamiento extraíbles. No tienen papelera, es decir, al eliminar archivos de una llave USB o tarjeta de memoria, se eliminan permanentemente. Voy a eliminar el archivo confidencial. Clico en el derecho. Eliminar. me advierte que se va a eliminar de forma permanente. Por último, antes de sacar la llave USB, es recomendable decirle a Windows que expulse el dispositivo insertado para evitar que se produzcan errores en los datos. Lo haremos clicando en el icono del dispositivo o en el icono con forma de enchufe de USB en el área de notificación. Si no vemos este icono, que está oculto, haremos clic en Mostrar iconos ocultos. Al clicar, en quitar hardware de forma segura y expulsar el medio, nos mostrará una lista. Elegiremos de la lista la opción que dice expulsar, seguido del nombre y letra de nuestro dispositivo. En mi caso expulsar llave USB F 2 puntos y Windows nos avisará cuando podemos extraerlo. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, seremos capaces de manejarnos perfectamente con las operaciones más habituales en la gestión de archivos. No obstante, os aconsejo que no os perdáis los temas siguientes, las carpetas comprimidas, los accesos directos y las champ lists, un menú irresistible.